Bienvenidos a bebés Victoria. Os presentamos la nueva silla de coche de la marca noruega V-Safe. Está homologada desde 40 centímetros a 125 cm, o desde el nacimiento hasta 7 años. Siempre a contramarcha con el ultra seguro Plus de Sueco. No necesita Isofix y lleva un reductor de recién nacido que fácilmente podremos extraer. Permite un espacio de piernas de hasta 26 centímetros y es una de las sillas más seguras del mundo. Podemos regularla tanto en diferentes posiciones de cabezal como en posiciones de reclinado incluye una protección de impactos laterales llamada SIP que pondremos al lado de la puerta Puedo observar en el vídeo se instala con el cinturón de tres puntos del propio vehículo incluye pata de soporte que permite que la silla se apoye en el suelo con sistema de aviso y dos cinturones low -tether que cogeremos a las guías del asiento delantero El cinturón de cinco puntos de fácil regulación e incluye unos acuchados que van imantados que podemos enganchar a los laterales de la silla para que así nos resulte más fácil sentar a nuestro pequeño. Piensa que esta silla, al regularse el cabezal, también se regulan los arneses y permite sentar niños hasta 125 centímetros o 7 años. La barra antivuerco permite separar el espacio de las piernas hasta 26 centímetros, lo que permite que un niño de 7 años con las piernas largas que por sin problema alguno. Es de las pocas sillas del mercado, por no decir la única que deja tanto espacio para las piernas, que contradirección. Este sistema...